Buenas noches y bienvenidos a Economics, un programa de economía hecho por economistas. Saben que nos pueden seguir en todas las redes sociales. Estamos en Telegram, en Instagram, en Facebook, en YouTube y, por supuesto, si quieren toda la información sobre la cadena, lo único que tienen que hacer es enviar un WhatsApp, un mensaje con el mensaje quiero información al 669-728-673 y le les llegará toda la información sobre la programación de la cadena. España es el país que más ha aumentado la deuda de los países de nuestro entorno en el periodo 2019 a 2022. El Gobierno, que nos dice siempre que gestionan maravillosamente la economía, ha aumentado la deuda pública en 15 puntos porcentuales sobre el PIB y nos dice, por supuesto, que es que estamos en un entorno muy complejo internacional, que la pandemia, la guerra de Ucrania, etcétera, etcétera, y que esto le ha pasado a todo el mundo. Pues no es cierto. Resulta que el Gobierno ha aumentado la deuda pública en 15 puntos porcentuales del producto Interior bruto mientras que el siguiente en aumentar más la deuda, que ha sido la República Checa, que tiene mucha menos deuda que nosotros, lo ha hecho muchísimo menos, Francia también mucho, mucho menos, Malta también mucho menos. Pero ojo, ojo, porque si recuerdan ustedes... El gobierno siempre dice que en el año 2020 la economía española cayó más porque tenemos más exposición al turismo y sin embargo es completamente falso. Y Portugal y Grecia vuelven a demostrarnos que hacen mucho mejor las cosas que nuestro gobierno que solamente parece saber aumentar el gasto y la deuda. Veréis, en el periodo del que hablamos, 2019 a 2022, Grecia y Portugal han... Han reducido su endeudamiento. Los países de nuestro entorno como Irlanda, etcétera, también han reducido su deuda y el aumento total de la eurozona de deuda es menos de la mitad en términos porcentuales que lo que el gobierno de España ha aumentado la deuda. Este brutal aumento de la deuda no sale gratis. La deuda Siempre se paga, las deudas se pagan constantemente, ¿cómo? Hay que refinanciarlas, hay que refinanciarlas a tipos más elevados y utilizar esta política de la cigarra en la que el gobierno lo que ha hecho fundamentalmente ha sido utilizar la época de tipos bajos y de eh, política laxa por parte de la Unión Europea para mantener masivamente todo el gasto político aumentarlo en más de 36.000 millones en partidas que no tienen absolutamente nada que ver con el estado de bienestar y además, y además empeorar la situación fiscal de España, todo eso contando con ingresos récord y habiendo aumentado los impuestos a todos los ciudadanos masivamente. Este aumento de deuda nos va a costar mucho tiempo solucionarlo y mucho esfuerzo. Si miramos las estimaciones de, por ejemplo, pues BBVA o los principales organismos internacionales, estiman que España no recuperará los niveles de endeudamiento previos a la pandemia hasta al menos el año 2029-2030. Eso desde luego todavía nos deja con un nivel de endeudamiento extremadamente alto. Porque muchas veces... Escucharán ustedes en los medios de comunicación que es que hemos vivido una época de austeridad, que el gobierno del Partido Popular, de Mariano Rajoy, llevó a cabo enormes recortes y enorme austeridad y eso nos dejó eh, mucho peor. La realidad es que lo que hemos vivido desde la época en la que pinchó la burbuja inmobiliaria es un masivo aumento del gasto público. En la época en la que gobernaba eh, Mariano Rajoy y el Partido Popular, el el gasto público se contuvo, pero no se redujo. El gasto público aumentó, y aumentó fundamentalmente por el mayor gasto en pensiones. Y eh, lo que hay que empezar a pensar es que el gobierno que llegue, sea del color que sea, tiene que empezar a administrar. Tiene que empezar a administrar pensando en reducir el gasto excesivo y tiene que empezar a administrar dejando de pensar que los ciudadanos y las empresas son cajeros automáticos a los que expoliar cada vez más para encima dejar mucho más endeudamiento. Lo que ha hecho Sánchez en esta legislatura es absolutamente aberrante. Utilizando el mayor estímulo fiscal y monetario de la historia, lo que ha sido es aumentar masivamente el agujero fiscal de nuestro país y hacerlo de una manera que empeora la situación de todos los ciudadanos. ¿Por qué? Porque más deuda son... Más impuestos, más recortes o más inflación en el futuro. O las tres cosas a la vez. Y lo que estamos viviendo ahora son las tres cosas a la vez. España es el país que más renta disponible han perdido, más poder adquisitivo han perdido los ciudadanos de toda la OCDE. España es el país que deja el mayor aumento de deuda pública cada vez que hablan de buena gestión. La verdad, no sé si es para reír o para llorar más bien para llorar porque nos va a costar décadas solucionar el problema que ha dejado este gobierno. Muy buenas noches y bienvenidos a Economics. En Economics tenemos la enorme suerte de contar todas las semanas con un vídeo del economista José Ramón Riera, que eh, en esta ocasión va a ahondar sobre esos datos que comentábamos en el editorial del endeudamiento y del empobrecimiento generalizado de la población española. Vamos a ver este vídeo. Muy buenas, Daniel. Hoy para Economics, ya sabes, si el gobierno nos lo permite... Quiero hablarte de tres cosas diferentes, pero que están tremendamente relacionadas. Una, la deuda en la que se ha incrementado la Administración General del Estado. Dos, los tipos de interés, cómo están evolucionando. Y tres... Eh, lo que hay que renovar en total este año de deuda. Bien, la Administración General del Estado, que como todos sabemos está compuesta por la Administración Central del Estado, los 130 organismos autónomos y la Seguridad Social, en el mes de marzo del 2023 con respecto al 2022, ha incrementado la deuda exactamente en 89.861 millones. Es decir, en números redondos, 90.000 millones de euros. En un año, ¿eh? Ojo, en un año, 90.000 millones de euros. Bien. ¿Qué ha pasado con los tipos de interés en el último año? Los tipos de interés de las letras han pasado de ser negativos en un 0,6% en el tipo de interés a casi un 3% y en los bonos de un 0,3% negativo a un 3,1%. Es decir, toda la deuda en general, se nos ha incrementado de media aproximadamente en un 3,3% a finales de marzo. Esto quiere decir que los 90.000 millones de euros que hemos tenido que financiar los hemos tenido que hacer a un diferencial con respecto al 2022 de un 3,3%. Aproximadamente esto implica para este año casi 5.000 millones de euros más de gastos financieros. Pero durante el año 2023 el Tesoro Público tiene que refinanciar 181.000 millones de euros, de los cuales ya ha refinanciado casi 50.000, exactamente 48.000 millones a estos nuevos tipos de interés. Y le quedan por refinanciar por refinanciar eh, nada más y nada menos que casi 140.000 millones de euros más. ¿Qué va a pasar con los tipos de interés que previsiblemente van a subir? Si cuando se termine toda eh, esta refinanciación a finales de año podemos estimar que nuestros tipos de intereses que vamos a tener que pagar por nuestra deuda pueden rondar el 4% o quizás un poquito más, Piénsate que habremos refinanciado 250.000 millones de euros. En la mejor de las previsiones, aunque lo que seamos, vayamos haciendo poquito a poco, nuestros gastos financieros pueden verse incrementados entre 8 y 9.000 millones de euros. Nadie nos lo cuenta. En el gobierno nunca hablan de este tipo de cosas. Yo creo que esto es muy importante que los espectadores de Economics sean conscientes de la que nos está metiendo este gobierno con sus incrementos de deuda. Muchas gracias y nos vemos en el próximo programa. Es absolutamente brutal porque es que eh, lo peor que nos podía pasar en esta vida es que se intente vender como política social... El empobrecimiento generalizado no solamente de los ciudadanos que vivimos en nuestro país ahora mismo, sino el empobrecimiento generalizado de nuestros hijos y de nuestros nietos. Es... Total y absolutamente antisocial lo que está haciendo el gobierno. Me preocupa muchísimo escuchar por parte de los distintos partidos de, que conforman la coalición gubernamental que la solución a lo que están haciendo ahora mismo es gastar todavía más y aumentar todavía más la deuda. Y eh, la solución va a ser mucho más complicada. Desde luego, eh, por este camino, lo único que vamos a hacer va a ser literal acabar en un agujero muy muy parecido al que cayó Grecia. Vamos a publicidad y eh, vamos a un corte, me vais a perdonar, vamos a un corte muy rápido y vamos a hablar un poco sobre mercados y sobre el resto del mundo. El entorno de mercados en el primer trimestre ha sido fundamentalmente optimista. Los mercados han subido y han subido a pesar de la crisis bancaria y a pesar de las llamadas por parte de los bancos centrales a una contención de la inflación vía la política monetaria y también por parte del Fondo Monetario Internacional que ha hecho un análisis cauteloso sobre el devenir económico para hablar sobre el entorno torno de resultados empresariales y lo que nos está diciendo la Bolsa estos días, es un placer para mí contar de nuevo con nuestro buen amigo Víctor Álvarez, que eh, lo tenemos conectado. ¿Cómo estás, Víctor? ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo Muy estamos? Bien. Oye, pues bienvenido de nuevo a tu casa, ¿eh? un gusto que estés aquí. Y nos, me gustaría que nos contases un poco cómo ves el entorno de resultados que llevamos hasta el momento, fundamentalmente en Estados Unidos, que es donde más empresas han publicado. Sí, pues te, te, te lo has dicho muy bien, eh, tenemos días de bastante ajetreo, eh, como que todas las empresas están ahora... Eh, a punto o en las próximas semanas van a publicar pues más o menos eh, como el 90% de todo el S&P 500, sobre todo todas estas semanas que van entre, entre mitad de abril y principios de mayo y por lo general suele generar mucha, pues mucha volatilidad en estas sesiones porque además está habiendo reacciones bastante extremas, sobre todo desde finales de 2021 cuando ya se acabó un poco esa, esa complacencia es obvio que mucho más la parte negativa que la positiva, y, y también suele estar bastante relacionada con las valoraciones. Si el mercado cree que una acción está sobrevalorada, pues va a penalizar mucho más cualquier decepción. Por dar algún dato eh, relevante, las cargas de análisis esperan un trimestre ligeramente positivo en ventas, eh, creo que era como un poquito, menor, un poquito menos de un 3% de, de subida, y con caídas en el entorno del 5% en cuanto al beneficio por acción. De momento, lo que estamos viendo es bastante más positivo a lo que se estimaba. Es cierto que estamos en una fase todavía incipiente, que dan muchas empresas por publicar, eh, pero más del 70% están logrando batir estimaciones de beneficios y casi el 60% en ventas. Entonces, esto nos lleva a que estemos viendo de media crecimientos importantes ...en ventas y una lieve caída en el beneficio por acción... Esto siempre hay que recalcar el de momento... ...porque aún quedan unas, unas cuantas por, por publicar estas semanas... ...lo cierto es que sí estamos lejos de estas estimaciones... ...que hablaba al principio de las casas de análisis... Y de seguir así, pues creemos que debería ser un catalizador bastante positivo para las bolsas. Y sí. luego, eh, por comentar alguna de las compañías, a mí personalmente me han sorprendido para bien los resultados del consumo básico. Por ejemplo, Coca-Cola, Procter Gamble y, y compañía, que han logrado superar estimaciones y, y mantener guías para, para conjunto del año. También el lujo, aunque en este caso gracias a las compañías eh, europeas como Louis Vuitton, y también me han sorprendido algunas de las compañías de, de ferrocarriles, tanto en Canadá como en Estados Unidos, que suelen ser bastante sensibles al ciclo económico, pero están aguantando sorprendentemente bien. Hay que, hay que decir también que, que, al contrario de otros sectores cíclicos, como puede ser la construcción, el, el real estate, aerolíneas o bancos, la industria del ferrocarril en Norteamérica sí que tiene capacidad para fijar precios y gozan de márgenes bastante altos. Y también, si queremos ver la, la parte negativa o los menos buenos en este caso, la parte de entretenimiento como por ejemplo Netflix parece que se está desacelerando un poco, que lógico, ¿no? Con la competencia que estamos teniendo, yo creo que son demasiadas plataformas para la, toda la atención que les podemos dedicar ahora después de, de, de no estar recluidos en casa. Y también eh, me han parecido decepcionantes algunas de las cifras de las empresas de, de telecomunicaciones norteamericanas, como por ejemplo pues, la, la mítica AT&T, que, que sigue arrastrando un apalancamiento pues, muy elevado y el crecimiento es bastante escueto Pero bueno, en líneas generales, de momento, el trimestre está yendo mejor de lo que se esperaba. Y cuando vemos que los resultados son mejor de lo que se esperaba, pero también es verdad que los, las estimaciones de beneficios se habían revisado a la baja significativamente, eh, en los, eh, ¿qué parte de, este, de esta mejora de beneficios viene de la recompra de acciones y qué parte de mantenimiento o mejora de márgenes? ¿Crees que hay un gran diferencial? Eh, yo creo que no, yo creo que en este caso no, eh, porque este no ha sido un trimestre en el que haya habido excesivas eh, recompras de acciones, Probablemente también porque al contrario de lo que suele pensar la, la, el común de las personas, las recompras son cíclicas y se dejan de hacer cuando, cuando el entorno es negativo, cuando realmente si queremos buscar un buen asset allocation debería ser al revés. ¿no? O sea, deberíamos buscar aquel gestor que, que, que se dedica a recomprar cuando, cuando el entorno es peor o cuando ha caído la acción, pero bueno, no suele ser así. Y en este caso sí que ha habido mejora de márgenes, sobre todo en... Eh, más en tecnología, en consumo básico, luego pues los más cíclicos les está costando un poco más. Eh, lo cierto es que desde finales de 2021 eh, va a ser muy difícil volver a ver esos márgenes. Yo creo que tardaremos mucho tiempo en volver a verlos, pero bueno, no son tan malos como se, como se estimaba. La verdad es que eh, es, si hay un acicate para las bolsas es precisamente eso, ¿no? unos resultados empresariales que mitiguen el efecto macroeconómico y que muestren un, un sector corporativo que lo hace, que lo hace mejor. Eh, hablabas antes de dos, dos polos casi opuestos, ¿no? consumo básico y lujo. ¿no? Hemos visto cómo Louis Vuitton alcanzaba máximos bursátiles históricos y el mayor nivel de capitalización visto en en su historia. Eh, ¿Cómo puede el inversor discernir entre aquellas empresas que, eh, digamos, tienen nombre pero que tienen mayor dificultad para pasar eh, la subida de precios a los consumidores y aquellas que están demostrando mes tras mes que sí pueden hacerlo? Hombre, Pues, por ejemplo, si... Eh, eh, lo más fácil sería, dentro de, de, del poco tiempo que puede gozar a eh, uno de los inversores, pues eh, los márgenes. Los márgenes nos, nos lo suelen decir casi todo eso. Y los ROES, que es la rentabilidad financiera, que es coger pues, una parte de, del beneficio y dividirlo entre el patrimonio neto. Si esos ratios son altos, nos suelen, nos suelen dar pistas de que, de que podemos investigar un poco más de, de si, pues, si tenemos ventajas competitivas, si tenemos márgenes elevados y, y, y un largo, etcétera. Hombre, cuanto menor es el, la capacidad de fijar precios, por lo general suelen ser sectores con márgenes pues, mucho más bajitos, con, con, con mucha más dependencia de endeudarse para poder crecer, eh, lo que he dicho, retornos sobre capital empleado también mucho más bajos, que suelen estar pues, muy parecidos a su coste de capital, por tanto, cada euro que entra en… En, en inversiones, pues hay una batalla ahí para ver si va a generar beneficio o va a generar una destrucción. Yo creo que eso sería lo que, al menos, lo que nosotros miramos y lo que creo que puede ser lo más, lo más fácil para cualquier inversor que de momento eh, hemos visto la inmensa mayoría de los buenos resultados viniendo de Estados Unidos, es donde más empresas han publicado, eh, en Europa todavía es un número muy pequeño, pero ¿qué nos puedes decir un poco los resultados de Europa, que siempre son una pequeña incógnita? Sí, pues eh, yo creo que las empresas que, pues las, a lo mejor las más conocidas, pues como Louis Vuitton, han sido resultados muy buenos, otras empresas de lujo también han sido bastante buenos, eh, semiconductores estuvimos analizando con SML, que es el líder de los sistemas de fotol fotolitografía, que para quien nos, no, no haya escuchado nunca este palabra, pues son los sistemas que hacen las, o sea, las máquinas que hacen los sistemas para hacer otras máquinas de semiconductores, así, así en sencillo. Y donde nosotros tenemos pues, una de las empresas más importantes del mundo, pues esa que es SML Holdings, porque publica unos, buenas, unos buenos resultados, unas buenas guías, eh, de lo que he estado viendo, eh, por ejemplo, materiales de alto rendimiento dentro de Europa, pues a mí me gustaron. Creo que se esperaba que hubiese reducción de volúmenes y sin embargo eh, el volumen se ha mantenido y los precios están mucho más altos, así que tienen márgenes mayores. Y, y luego lo poco que he podido gear de, de bancos, pues no me ha gustado mucho. Pero bueno, reconozco que no soy tampoco el mayor de, lo, de los fans de, de los bancos. Mm -hmm. Estupendo. Bueno, pues eh, temporada de resultados. Si hay un factor que puede permitir que haya eh, cierto, ciertas oportunidades para los inversores es precisamente eh, seguir esa mejora, si es que la hay, de los beneficios empresariales y eh, en vez de pensar qué es lo que van a hacer los bancos centrales o lo que no van a hacer los bancos centrales. ¿no? Eh, yo creo que ese es uno de los elementos clave. Eh, siempre decimos en este programa que tenemos que ser selectivos y que tenemos que prestar atención a los fundamentales. Pues los Fundamentales son precisamente eso, los resultados empresariales y la capacidad de las empresas de navegar una situación que incuestionablemente es difícil. Pero el hecho de que estén siendo mejores de lo esperado, desde luego da mucha tranquilidad a los inversores a la hora de tomar posiciones a largo plazo. Víctor, un fuerte abrazo, muchas gracias por, eh, por tus opiniones. Ya sabes dónde tienes tu casa. Y una pregunta, ¿van a subir los bancos centrales eh, una vez más los tipos? o, como nos está diciendo nuestra audiencia, los tienen que bajar? Yo diría que los van a subir. Eso estamos de acuerdo, en eso estamos de acuerdo. Víctor, un fuerte abrazo, un gusto, eh, como bueno, siempre. Gracias por unirte aquí a Economics. Vamos a unos segundos de publicidad, un par de anuncios, vamos a hablar sobre la economía global y, bueno, pues, eh, y luego vamos a tener el lujo de eh, discutir eh, sobre una de las obras más importantes del pensamiento no solamente filosófico, histórico, sino económico, que es la, el libro Los enemigos del comercio de mi buen amigo, que en paz descanse, Antonio Escotado. Vamos a unos segundos de publicidad y volvemos en muy poco.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 Parte de todo esto con mi buen amigo Jorge Escotado, que está aquí para hablar de una de las obras más importantes. ¿Cómo estás Jorge? ¿Qué tal? ¿Eh? Bienvenido a Economics. Comentaba antes de los anuncios que... Los enemigos del comercio es probablemente una de las obras más importantes que hay en nuestro país e internacionalmente en el aspecto de historia, filosofía y economía. Tu padre Antonio Escobotado, buen amigo ¿eh? al que echamos mucho de menos y del que nos acordamos mucho, escribió esta grandísima obra que Fernando Sánchez Dragó dijo que debía ser eh, merecedora de un premio Nobel, ¿verdad? Eh, cuéntanos un poco sobre este proceso de crear este, esta magnum opus, ¿no? esta gran obra y, y, y cómo se llegó a, a convertir en lo que es hoy un referente. Muy bien, pues yo puedo contar a la audiencia eh, un poco cómo fue la génesis de este libro y además cuento con una información nueva que es su diario personal, que mi padre lo ha dejado inédito, uh -huh. en el cual la parte en vida ya dijo que se debería publicar de manera póstuma y ahí va contando ¿Cómo va haciendo el libro? Y esto es lo que me hizo mucha gracia cuando me llamaste para hablar del libro y bueno, pues seguro que puedo contar esto. Estuvo a punto de abandonarlo tres veces. Ah, sí, no me digas lo que hubiera sido eso. Tres... ¿Y por qué fue? Pues porque en el siglo XIX las fuentes eh, empiezan a saltar como hongos. O sea, si mi padre había estado buscando información desde toda la, la, la Edad Media, antes de la Edad Media, pues era difícil encontrar esta información, había que hacer una labor un poco de arqueólogo. Pero en el siglo XIX y el siglo XX ya pues es una pasada con Internet. Claro. Es la explosión. Aquí ya no es encontrar información, sino discriminarla. Claro, claro. Es decir, que eh, todo su proceso de, de acumular información y de estudio hasta el siglo XIX se encuentra con que tiene información que cuesta recopilar mm. pero que está ahí y sin embargo a partir del siglo XIX la cosa explota Exacto. totalmente se convierte en una locura y lo que tiene que hacer es discriminar, qué interesante Total. y claro, internet Internet nos ha dado la oportunidad de tener acceso a, a todo eso. Ajá. Pero tu padre no tenía Internet cuando estaba haciendo ese, ese análisis. Sí, sí tenía, sobre todo en el segundo tomo. El hay, segundo ya, sí, sí, claro. Está el, el MIA, que es el Marxist Internet Archive, o sea, el, Internet, el archivo marxista en Internet más grande que hay. Está ahí, bueno, están las, creo que son más de 150 cartas de, de Marx con Engels. Es muy interesante. Mi padre se lo leyó todo, sí, absolutamente. Sí, sí, sí, sí. Y él estaba seguro y convencido de que era de las 5 o 10 personas que se había leído el capital en el mundo. Sí. <risa> y es que además, él en su pesquisa descubre que no lo ha leído ni Mao sí, hombre, ni, claro. ni tampoco el... Stalin. ¿eh? Hombre, eso es de <risa> lobo. Es ¿Eh? Como siempre decía Ronald Reagan, ¿no? que marxista ¿Sí? es aquella persona que sigue a Marx y sí. antimarxista es aquella persona que se ha leído sí, a Marx. A mí, lo que me fascina de este libro es como cuando empiezas a leer Los enemigos del comercio, lo primero que explica Antonio, eh, maestro y amigo, es la importancia del comercio para el progreso, para la libertad y para el desarrollo económico en general. Y al principio del libro, yo creo que nadie o muy poca gente se sorprende al ver que los eh, las élites eh, aristocráticas eh, la, incluso la iglesia etcétera son enemigos del comercio sí. están en contra del comercio porque es una manera de perder ciertos privilegios eh, y de digamos abrir las fronteras que eso siempre no le gusta a los más eh, eh, totalitarios eso, eso yo creo que a medida que uno va leyendo todo eso le parece normal pero yo creo que cuando llegas al siglo XIX y a aparece el marxismo y te encuentras gente que ya no es por eh, supuestamente mantener... ¿Eh? Su, ser la élite aristocrática sí. o la élite religiosa o la élite, eh, sino que ya se supone que es gente que lo que quiere es el bien común etcétera, son los mayores enemigos claro, del comercio ¿no? claro, claro, es que un poco mi padre lo que, lo que glosa en esta obra es que la palabra comunismo es, una, es un vocablo que hemos puesto en el siglo XIX a una, una, una teoría económica social diseñada por Carlos Marx, uh -huh. pero no, no mi padre lo que de, se dedica y explica largamente es que la, el ideal comunista Bien. es algo que se va repitiendo de manera eh, cíclica a lo largo de la historia. Y él incluso pues, cifra la Edad Media como una de las eh, épocas más perfectamente comunistas. Claro, claro, es que eso me recuerda también a lo que decía Mises, ¿no? Sí, que mucho, influye mucho Mises aquí. Efectivamente, que decía Mises que definía el socialismo como... Toda aquella agresión colectiva al espíritu empresarial e individual. ¿eh? Eh, y, y, y es muy evidente, ¿no? en, en, desde luego, como lo que va mostrando es el paralelismo de las épocas en las que se ataca al comercio. Y claro, ¿por qué se ataca al comercio? Pues es sencillo, porque, porque cuando una persona puede comerciar libremente, adquiere libertad adquiere libertad. Pensemos un momento en la situación actual con nuestro queridísimo Pedro Sánchez. Eh, eh, ¿Qué es lo que está proveyendo más y más y más a la sociedad? De auxilia, claro. Daniel. ¿Qué son los auxilia? Auxilia era lo que te daba el señor feudal. Claro. Eh, te daba comida, te daba techo sí. y te daba trabajo cuatro días tenías que trabajar para él todo sí. lo demás garantizado sí. ya te olvidas bueno pues un poco eso es lo, lo que se llama cartilla racionamiento uh -huh. lo que se llama pertenencia al partido en los, en los regímenes comunistas no entonces hoy lo que intentan a los, a los, lo intenta los gobiernos es que los ciudadanos sean lo menos libres posible claro. y para cómo se consigue eso pues haciéndoles lo más dependientes posibles de la teta pública claro que al fin y al cabo, te lo has dicho, ese paralelismo con el señor feudal es eh, utilizar la, la misma metodología de represión que utiliza el maltratador, que es la de convencer al otro que... Él solo o ellos solos no pueden, ellos, ellos no, eh, no pueden, que sin, sin la protección del señor feudal no se puede eh, sobrevivir, etc. Claro, en cuanto llega el comercio. Cuando llega la burguesía, Daniel. Que la eso, burguesía, eso es precioso. Aparece, Los burgos, ¿cómo se crean aquí, no que de repente el zapatero, el herrero y el ebanistero dicen: Me cago en la leche, estamos hartos de aguantar a esta autoridad, amurallémonos. Claro, Ahí nace la burguesía. Claro. Entonces, y, o sea que... y, y comenta a tu padre cómo los que comerciaban con ovejas ¿m? van difundiendo por los mercados y los mercados se convierten en la demostración del ciudadano de que hay unos señores que a través del comercio y a través de la colaboración privada entre ciudadanos libres se van haciendo no ricos, sino incluso más ricos claro. que los propios aristócratas que lo que tenían fundamentalmente claro. eran deudas. Acuérdate de la Hansa, que la también, Hansa. también se habla mucho aquí, que es una sociedad mercantil secreta, sí. eh, que no tiene cabeza. Sí. Es un poco lo que sería la ruta de la seda pero, pero llevado a un poco más adelante. A ver, eh, es, es muy hermoso en el libro cuando comenta que Europa se cierra. Sí. O sea, se, se, se acaban los caminos, Daniel. Sí. Eh, nadie corta la espesura de los árboles, nadie redirige los ríos y las ciudades se anegan. Los caminos se anegan. Sí. Directamente llevar algo desde Madrid hasta el Corcón podría llevarnos, en vez de como ahora cinco minutos, cinco días. sí. sí. Hasta que unos eh, seres eh, que son de lo más, eh, vamos, deberían hacer alguna película en Hollywood sobre ellos, son los carabaneros. Sí. Y entonces se vuelven a transportar mercancías con eh, caravanas fuertemente protegidas, blindadas y con gente que va abriendo caminos otra vez. Sí. Y Europa vuelve a estar conectada. Claro. Y entonces Europa vuelve a renacer. Claro, que es dejar respirar la economía. Sí. La Hansa, yo tenía un profesor de economía, de historia económica, que nos dijo en segundo de carrera, nos dijo, cualquier economista que no sepa qué es la Hansa, no es un buen economista. Y yo decía, pero qué dice ¿no? este señor. ¿no? Y Está claro, bien para la audiencia que lo sepa. <ríe> la, la, la, Hansa. la Hansa es eh, la eh, unión secreta entre eh, comerciantes libres si lo vemos ¿eh? que lo que hacían era intercambiar en ¿eh? la Jansa el del camino de las ovejas en donde sí, se sí. iba vendiendo la lana, la carne, etcétera y se iba intercambiando toda esa, toda esa claro, ese como, conocimiento. Como el negocio estaba prohibido, la única manera de que prosperase es que no hubiera cabeza. Pues un claro. poco como pasa en los carteles narcotraficantes. No, claro, lo que tenían no. que hacer para que no les... Eh, encarcelasen era que no hubiese ningún ninguna persona ninguna cabeza visible ninguna cabeza visible ni sobre, ni un nombre de tal manera que al hacerlo eh, al hacerlo mucho más realista y a la vez quitarle ese, ese aspecto jerárquico mm. lo que en realidad se convirtió fue en el, en el elemento más disruptivo Totalmente. contra el totalitarismo Y ahí es donde florecen las ciudades de Venecia claro. oestia, como como como verdaderos bastiones comerciales Oye, una cosa, este libro ¿Mm? lleva ya aquí 15 ediciones 19, eh? esta este es, este es una edición sí, es una edición antiguasta 19, es una maravilla A mí lo que eh, me impresiona a medida que nos movemos del primer al segundo tomo y del segundo al tercero es como Hansa, Liga Hansiática. Se lo decimos a la audiencia un momento. Bueno, adelante. 82, él. vamos. <risa> es que Nos me lo he encontrado. Pero, vamos, encantado. pero has dicho que cualquier economista se y está, no sabe lo que ahí es la Hansa. Está, claro, claro. Vale, pues en la página 82. Wilchard oh, oh, oh, oh. Rafford <risa> Merchant Adventures. Bueno, la Hansa, como decíamos, era esta organización. Vale, que aquí viene, viene, pero no viene todo claro. Bueno. Lo importante aquí es que los, los ciudadanos hmm. que nos están viendo se compren el libro. Yo hmm. se lo he explicado, pero se lo he explicado es mejor leerlo en el libro eh, hmm. de claro. manera correcta. Claro. A mí hay una cosa que me fascina estoy, del sí. libro, Jorge, que sí. es cuando vas pasando del primero al segundo y luego del segundo al tercero, y ves esa apertura, apertura, apertura, apertura, mejora, mejora, mejora, mejora, y cómo hay un punto en el que empezamos a ir hacia atrás. Sí, ¿Mm? mi padre lo definía muy claramente, decía, cada avance de libertad, fuerte que se produce en la sociedad, hay un retroceso en seguridad. Mm. Porque preguntemos a la audiencia, ¿ustedes quieren ser libres o ustedes quieren estar seguros? Mm. Es pues que es distinto. Si usted quiere estar seguro, pues entonces necesita protección y está dispuesto a, a cambiar una serie de derechos por esa protección, pero si usted quiere ser libre, no necesita ninguna protección. Salvo claro. que haya una, una justicia y una igualdad de oportunidades que funcionen claro. es, es impresionante el libro esto, porque también de, detecta cómo las grandes redes evoluciones con R mayúscula, donde han muerto miles de miles de, miles de personas, surgen en momentos de aparente prosperidad. O sea, no es cuando hay crisis, cuando surge el, el, o sea, el nazismo. Acuérdate que, que entre la República de Weimar y el estallido de la Primera Guerra Mundial, casi 15 años. Claro. O sea, que no, no es algo que sea de un día para otro, de estamos en plena crisis, surge un movimiento totalitario. No. Es Estamos más o menos bien, y, y pero demasiado bien, demasiado bien que hay gente que ya no le gusta que la gente sea tan libre y hay que poner cotas eh, o, o puertas al campo, claro. de la libertad, por así decirlo. Claro, es que eh, la. La trampa de la dicotomía entre seguridad y libertad es que viene alguien siempre y te dice: Dame parte de tu libertad a cambio de seguridad. Exacto. Y luego no te da ni libertad ni seguridad Sería tampoco. Laissez-faire versus dirigismo. Claro, poco, ¿no? claro. Y una de las cosas que es extremadamente preocupante. Yo me acuerdo que la última vez que tuvimos una charla, tu padre y yo le decía falta un cuarto capítulo que es el avance del proteccionismo, uh -huh. eh, toda la locura que se está viviendo ahora y cómo se desempolvan las ideas más fallidas uh -huh. de la historia. Y yo creo que el gran problema es que la gente, igual que no tiene por qué, la gente no tiene por qué, al contrario de lo que decía mi profesor de, de historia económica, no tiene por qué saber qué es la Hansa. Pero sí debería saber que lo que dan por hecho todos los días que es que ir al supermercado y encontrar bienes y bienes, eh, tener acceso a todos los servicios, etcétera, que no es algo que viene del cielo y garantizado, sino que es una auténtica maravilla que está en peligro constantemente. Constante. En cualquier momento pasamos al economato, Daniel. Claro. Donde había poco producto... Mucha gente. Ahora sí. hay muy, poca gente y mucho producto. Claro, claro. Esto y... es lo que pasa con el capitalismo. Si queréis, volvemos al socialismo. Pero la gente se cree que en socialismo va a tener mucho producto y mucha gente. Y no. nunca ha ocurrido. No, no, es que parten de la idea de que, oye, si yo le quito al rico y reparto lo del rico entre todos, no os va a ir mejor. Claro. Que no, señor, que eso es una idea muy, muy, muy pueril, muy, muy, muy infantil. ¿Usted verdad cree que si le quita el dinero a Mancio Ortega Amancio Ortega no se recupera en X tiempo y vuelve a ser un magnate. ¿O, o, o usted cree que si el dinero no está concentrado en pocas manos, eh, Amancio Ortega podría dar de comer a 200.000 familias? No. Si Amancio Ortega tuviera 20 euros, como tengo yo en el bolsillo, pues no podría contratar a nadie. Entonces, eh, la mayor esperanza para un pobre es que haya más ricos. Claro. Claro. Porque de los ricos es de donde se extraen los impuestos que luego van a la beneficencia. Eso es algo muy, muy, muy de izquierdas sí. y, y por eso mi padre nunca se definió de derechas. Él era liberal socialdemócrata. Eso sí, es, es cierto. Un poco complicado, cierto. pero se referiría siempre a que el liberal está, está interesado en cuidar de los más Claro. desfavorecidos, siempre. Yo creo que además... Y una pagar de impuestos. Una de las cosas que él siempre mostraba es la diferencia entre un sistema sistema que eh, tiene un cierto nivel de apoyo a los más desfavorecidos y un sistema asistencialista, un sistema subvencionado, un sistema de, que lo que hace básicamente es eh, ponerte la zancadilla bueno. y luego decirte que te ayuda. ¿no? Es como un médico colectivo. Es, es <risa> común, sí, y que luego y que encima no te cura. Lo único no, No, encima es, no te cura. Exacto, encima no te cura de nada. Yo creo que el gran riesgo además de ese avance de la idea del socialismo como algo positivo, es precisamente que está eh, impregnado del desconocimiento de la historia. No, ¿Verdad? No. ¿Eh? Decía, decía eh, Virgilio, aquí aparece que la única manera de conocer el futuro es, es, es asegurarnos que conocemos el pasado. O sea, claro. Es que parece mentira. Mi padre escribió esta obra, el leitmotiv de esta obra es por Dios, y lo he leído en su diario, eh, mm. que no se olvide esto que investiga, claro. que no se olvide, que no se vuelva a repetir la misma historia. Yo he ido con, como, como un investigador haciendo pesquisas año a año leyendo ediciones en todos los países para detectar esto. Y dice, para mí ha sido muy provechosa esta investigación, pero no dudo de que alguien en el futuro le será todavía más. Claro, claro. Y, y, yo, y, y desde luego yo creo que, además, lo bueno que tiene esta obra es que la puedes ir consultando uh -huh. cada cierto tiempo. ¿Mm? Hay, hay, hay, hay algunas partes que son absolutamente alucinantes por lo cercanas que son. ¿no? Uh -huh, sí. hay, por ejemplo, cuando explica, cuando la Iglesia deja de, de, de intentar crear pobres y dedicarse sí. al pobrismo sí. ¿eh? para empezar a darse cuenta de la importancia sí. de, esa, de esa burguesía, de, cre, de las clases medias, de Eso. que la gente prospere. Lutero, claro. Y sin embargo, fíjate que parece como que ahora volvemos a ese pobrismo sí. ridículo sí. De, de, de, de pensar que es que todos tenemos que ser pobres, sí, eh, nos sí. que es una, una, no una mala interpretación, sin una manipulación absoluta de lo que decía San Francisco que bajo ningún concepto quería que todo el mundo fuese pobre. Para ¿eh? nada, para claro. nada. La santa pobreza que dice él. Eh, hay un el discurso de la montaña que hace Jesús ahí en el Sinaí. Ahí dice una de las frases más antimeritocráticas que conoce el ser humano. Que ya se la podía haber ahorrado, la verdad. Que, que dice cosas muy buenas, pero esto de que los últimos serán los primeros... En el reino del Señor. ¿Por dónde lo cogemos, Daniel? A ver, o sea, que si yo estudio eh, al oeste una asignatura y y hay otro que no estudia nada hay un momento en que él saca más nota que yo a ver a mí que me explique sí, esto sí, porque sí, sí. simplemente porque es un pobre espíritu sí pues aquí pero tú sabes una cosa de eso no de... es que está mal traducido ah, ah, pues ah porque también. no dice no dice los últimos serán los primeros en el reino del señor en general diría? sino que dice que los más pobres serán los primeros en tener la el acceso al señor. No vale. el no, no que van a entrar primero por ser pobres, oh. sino que serán los, o sea, que no se les va a tratar peor, vale. ni van a tener peor, todo lo contrario. No se, mejor. se les tratará mejor. Se les tratará mejor. Ahí también hay una pequeña injusticia. <risas> Totalmente. Acuérdate que Jesús echa a los, a los mercaderes del templo ahí eh, con, con cajas destempladas y diciendo, estáis comerciando la casa de mi padre. Oye, esos señores llevaban haciendo ahí eh, mercadillo durante muchísimos años y vendían un, pues, unas piedrecitas de aquí, unas telas de por allá. Uh -huh. Y fue ese, esa, esta portada, el tomo 1, que ilustra a Jesús con el látigo. Claro. Echando a los mercaderes, pues claro, es que Jesús no sabía que esa era una tradición que estaba muy arraigada. Y, y no solamente y, una tradición, bueno, es que acuérdate, tenía, eh, es es economista. ¿Cuál era el mayor tráfico de aquella época? ¿Cuál era la economía? Se basaba en reliquias. Claro. Pero tanto es así que, según mi padre, el prepucio de Jesús eh, calculado por todos los que hay eh, tiene una extensión del, eh, del Santiago Bernabéu. <risa> <risa> si, si realmente se toma en consideración eh, la cantidad de reliquias que, que, se, que se dice. ¿no? Entonces se eh, comerciaba con eso, con, con brazos, con, con pelo. Era una época muy muy oscura. Claro, pero estos, estos mercaderes del Templo, lo que hacían fundamentalmente era una labor que es el progreso, que es el, la, de, la de introducir el crédito, ¿no? uh -huh, introducir claro. el crédito. Y en el libro. ¿hmm? Una de las cosas que muestra es la importancia de la iniciativa individual del de libre albedrío, de la, de la libertad de comercio y la de, eh, la de permitir que la sociedad vaya adecuándose poco a poco a eh, poner en común sus necesidades con los recursos que tiene uh -huh. disponibles. Porque, claro, aquí... Nos olvidamos siempre de que estamos en una sociedad en la que siempre se habla de los más desfavorecidos sin tener en cuenta que lo que tenemos que hacer no es generar una, una, un sistema perfecto que es imposible, sino un sistema lo mejor posible para, todo, para la mayoría de la gente. Para la mayoría de la gente, no para todos. ¿no? En eso, eh, claro, pues se hablan de los fallos de mercado. No son fallos de mercado, son imperfecciones de mercado, pero es que las imperfecciones... Del Estado son el 100%. Totalmente. Claro. Entonces, yo creo que esa es una de las, una de las cosas. Eh, y en este, en este camino que llevó a, a publicar esta, esta obra, eh, una de las cosas que a mí me parece que es también impresionante es el propio desarrollo intelectual de tu padre en todo el proceso mientras lleva a cabo esa. Cuéntanos un poco sobre eso. Pues sí, mi padre se quedó bastante upset, como se diría en inglés. Muy decepcionado que a los 65 años le dieron una patada en el culo en la universidad y le dijeron, venga a casa que ya no tiene nada que hacer. Claro. Y claro, hay ciertas profesiones, Daniel, pues se me ocurre a lo mejor abogado, se me ocurre a lo mejor arquitecto, se me ocurre a lo mejor escritor, uh -huh. en las cuales la longevidad no es un demérito, sino más bien un mérito. Y que Antonio Escotado, son 65 años, le sacaran de su puesto de titular como profesor de sociología en la UNED, eh, pues supuso para él un estímulo y se hizo los enemigos del comercio en la jubilación. En la jubilación. <risa> para, este, para que aprenda la gente de lo que hay que hacer. Este, estos tres libros hechos durante cuando ya estaba jubilado. Y cuando ya estaba jubilado... Además, no solamente estos tres, ¿eh? no, no, más, que escribió más, muchos, sí, sí. Más, muchos más y de hecho eh, en toda Latinoamérica, en todos los países de habla hispana y en, y en todo el mundo se estudia este libro. Eh, yo no puedo hacer otra cosa que en la semana eh, en la que hemos tenido el Día del Libro, recomendar este libro maravilloso. Yo cuando lo empecé me llevé muchas sorpresas, me llevé muchas sorpresas mm. de lo actual que es la parte sí, sí. más antigua. ...y de lo aterradora, que es la que parte más moderna. Tiene una parte casi de novela. Hombre, de claro. Novela real, porque sí. son, son, son, son protagonistas reales. Y bueno, por ejemplo, el siglo XIX de la Revolución Rusa, como la cuenta... ...es que hay algunos capítulos que van cada 10 minutos. Claro, eh, es absolutamente espectacular. Se lo recomiendo a todos ustedes. Eh, ha sido todo un placer, Jorge, pues bueno. que vinieses aquí a contarnos. Ya sabes dónde tienes tu casa. Cuando quieras. Y a todos ustedes... Los enemigos del comercio lo tienen que leer y sigan defendiendo la libertad. Hasta la próxima semana. Hasta la próxima.